Es una porquería de pueblo lo que tenemos. Pero una porquería de dirigente. Esa es la masa que nosotros hemos querido. Y nos conformamos de que así sea. Porque es más fácil manipularla. Pero en los momentos que se requiere pensamiento, exigencia, calidad en las determinaciones. Mire qué tipo de pueblo tenemos nosotros. Miren la felicidad. Pero déjeme decirles, Viendo. Una emisora rusa. Dicen los rusos que eso se está dando. A nivel mundial. O sea que el tipo de material humano. Que en las últimas generaciones está produciendo el mundo. Es un material de muy mala calidad. Porque veo que también ellos andan diciendo. Que hay otros países que han cogido las cosas sin la seriedad necesaria. O sea que todo esto concluimos en que tenemos un pueblo que tan pronto esto pase hay que trabajarlo. Un cristiano exigirle más, que sea más inteligente, más intelectual. No simple como dice el Papa Francisco. Sino exigirle que utilice más el cerebro. Porque decía la radio, televisión rusa. Será posible que los países que han salido en mejores condiciones de esta pandemia. Servirán de modelo, pero es lo que vengo diciendo. Los países que saquen mejores conclusiones, mejores resultados para la humanidad, esos países deben ser el modelo a seguir. Debe ser el modelo de los políticos, el modelo de los educadores, de los filósofos, de los escritores, de los pintores. Porque en la práctica han demostrado que ese debe ser el modelo. Ese debe ser el modelo a seguir. No podemos cambiarlo. Debe ser el modelo. Porque lo que está sucediendo en Estados Unidos, como es un país que hay tantos familiares, amigos, que viven en él, y sin familiares, yo soy un admirador de ese país, de esos ciudadanos del mundo, que es Estados Unidos, en la forma que Donald Trump está manejando el país, los números, los números están por encima, muy por encima, del caso de, de Italia. Y este hombre en medio de esta realidad hace un comportamiento tan poco humano, tan con tan poco juicio que le está entrando a Venezuela para que Venezuela en medio de esta vaina llame a, a un gobierno provisional. O sea que el, el loco, este es maldito loco, es un mal ejemplo para toda la humanidad y por eso están los resultados ahí los resultados de la cantidad de muertes yo mismo no me imaginaba que Estados Unidos iba a caer tan bajo pero es fruto de que tiene un globo o sea que esto cuando pase si lo sa sabemos beneficiarle si le sacamos ventaja Haremos carta toda la semana. De la que hizo el padre Moncho. Se recuerda en el caso de España. Que el mundo. Vio simpático. Que un grupo de jóvenes. De popis. Entre ellos. Un porcentaje altísimo de gay. Que no tiene nada de mal Pero gay. Pero no necesariamente. Con una visión política. De lo que quiere. Sino gay. En la libertad absoluta del sexo y que el ano, el culo pase a ser la tercera, el tercer sexo. Ese es el grupo que luchó en España y la gente lo veía simpático porque acostumbraban a andar con camisitas recortadas, unos lacitos aquí como que indican eh, hippie, la vaina de popi y miren ahora los resultados los que están dirigiendo a España no están dando pie con bola porque son los mismos popis de aquí el grupo emergente el grupo tal cosa y ahora cuando se ven que se requiere una visión política de clase de pensamiento mira los resultados de España un escándalo un escándalo España quedará más devastada que la fiebre amarilla, que la fiebre, la gripe española del 1918, precisamente por ese grupito de popis que son los que hoy se repartieron en España. Y mira la muestra. Cabe preguntarse, si ustedes lo han visto, me lo me llaman, se lo voy a agradecer. Los popis de la bandera, ¿dónde están los popis de la bandera? ¿Dónde están los propios organizados con la disposición de la entrega de la humanidad? Y si es posible, morir. Como yo manifestado esa inquietud de que están hartos del sistema tradicional. Yo creo, ¿Dónde está la marcha verde? Entonces, por eso yo le digo a ustedes. Necesitamos más exigencia. Necesitamos grupos de mayor compromiso, de mayor nivel filosófico, de amor. Que no crean que el amor es una manifestación de la religión. No, no, no. Calomar, el hombre más marxista, el hombre creador del materialismo histórico, planteaba que a última instancia todo su trabajo, todo su escrito, todo su esfuerzo era para crear una sociedad para un hombre de mayor felicidad, para un hombre que sea mucho más feliz. Ese era el planteamiento de Mar, practicar la solidaridad, porque ¿qué sentido tiene tú tener una sociedad? que pretende ser socialista, cuando tú no amas, tú no practicas ese socialismo. Entonces yo creo que llegó el momento de nosotros reevaluar todo esto. Por eso le pregunto, ¿dónde están los popis? ¿Dónde está la Marcha Verde? Ah, porque son un movimiento de poca duración y sin cabeza. Además su lucha es sin joder mucho, su lucha es momentánea, una semana, 15 días, 21 días, pero no más de ahí y no tampoco pagando precios de sacrificio. Esa es una de las características de los popis, de los jóvenes de la Plaza de la Bandera, que yo estoy de acuerdo que con que se trabaje. Esos jóvenes es bueno salirlo a buscar, a organizarlos. Y, y comenzar a agregar mayor sacrificio. Agregarle, mire, la vida, lo que ustedes pretenden, lo que ustedes sueñan, el encuentro de la Plaza de la Bandera, esta vaina tiene un precio. Es importante que ustedes sepan que lo que ustedes pretenden tiene un precio. Antes, ayer pasó la batalla del 30 de marzo. Ahí no fueron besitos que se dieron, ahí fue una guerra. Igual que la guerra del 19, igual que la guerra del número, igual que la guerra francesa, que todo eso tiene un precio. Entonces, yo creo que tenemos que cada día exigir más a ese tipo de sujeto que ahí viene. Esto va a pasar pero no podemos dejarlo pasar en vano.